que venían unos artistas de, de calidad, invitado, tipo, y... claro, pero no, porque la gente eh, tiene su cachete, muchachos, para que lo sepa, les veo eh, un inter flow, inter internacional, ya yo vi a Deri por ahí, eso viene <risa> de aquel lado, ya yo vi el hombre, señores, tenemos hoy en este programa, a Yariel Music y Keila 4K, así es, 4K, oye, eh. no internacional, 4K. No, 4K, oye, ¿Qué? Pero mira, le suben a ella, señores. Buenas tardes, bienvenidos aquí a, al programa Maduro Los Osobrosos. ¿Cómo están ustedes? Bien. Ustedes son un dúo, son pareja o tienen una canción juntos. ¿Cómo? eso es, es de una vez. Una canción juntos. No, pues Yo me voy a tirar aunque sea 10 fotos con ellos, porque estos muchachos se van a pegar ahorita. Sí, ahorita se 10 fotos, Ay. me voy a tirar con ellos. Ah, no, mira, fue conmigo primero el meneo. Cuéntame, Yariel, así quedan. Cuéntame de tu proyecto, cómo, de, de dónde eres, es de aquí. Suéltate que todo es tuyo, esto, tranquilo. Eh, no, yo soy de, de Filadelfia, eh, vengo ya trabajando varios años, eh, no es mi primera vez aquí en San, San Francisco, de Marco oriente, ¿no? Okay. Um, pero esta vez vengo con junto a Keila, un tema que se llama Dame, lo que le estamos dando. ¿Cómo Keila 4 Keila, Keila, wow. Keila, Keila, Keila, Keila. Keila. 4 Y le estamos dando duro a ese tema, ya que la gente, la, la aceptación la, ha sido bien bien buena, tú sabes. Y, y para que ella también conozca más el país y los medios. Claro, claro. ¿Y cómo te has sentido Keila aquí? Eh, la sonrisa lo dice todo. ¿no? <risa> Eso mismo. Súper feliz de estar aquí, sí y cómo se da, cómo se da ese junte de Keila y, y nuestro hermano Yariel. Nos conocimos un estudio allá con, junto a Gio Buya, Gio Buya fue quien me introdució sí. a Yariel y comenzamos a trabajar desde ahí, trabajamos un tema, desde ahí pasaron unos años y éramos amistades desde lejos y ya, y después un día él me mandó un mensaje con la melodía de Dámelo, y dije que si yo quiero ir para Nueva York a grabar ese tema, dije yo, arranca para allá que vamos para allá, dale. Okay. <risa> Mira, tú sabes que en el mismo nombre, yo le quiero preguntar a Keila, ¿por qué Keila4K? ¿De dónde te salió esa idea de ponerte ese nombre? Uh, dos razones. Uh, 4K también estoy en un grupo que se llama High Life Entertainment. ¿Cómo, cómo? cómo? High, High, li life. <laughs> High, High Life. High Life Entertainment. Entertainment. Um, significa, hi, this is my life and we are here to entertain you. So, sí, sí, sí. Hola, es, esto es mi vida y estamos aquí para entretenerte. Uh -huh. um, so, soy el número cuatro de ese grupo. So me indicaron ese 4K. También 4K significa claridad. Uno ve... Uh, transparency, ah, ah, crystal ay, clear, ¿sabes? No, pero mira, eh, la muchacha. Darle, darle. Ella como que le me mete al inglés. You speak in en sí, bueno, este inglés? Un poco en inglés, yes. No, pero eso está bien, que se den eso así. Hay veces que algunos urbanos como que no quieren participar con, con chicas así... Y cosas, pero veo que ustedes tienen una buena química que pueden tirar par de temas juntos. Y, y no olvidarse de mí, cuando ustedes den el palo. Sí, y, y, y que la foto al final, porque tú sabes que si ahorita se hacen virar yo quiero un likes Claro, es. claro. Y, y esa acogida que le ha dado al tema YouTube, las redes, está, está en todas las plataformas digitales, me imagino. Se encuentra ya sí. en todas las plataformas digitales. Y la aceptación ha sido bien grande, no solamente de... En los Estados Unidos también, en países como México, Colombia, Ecuador, también ha aceptado mucho. Y and anduvimos por Puerto Plata y La Vega y la gente también se volvió loca con el tema. So, lo que hay que okay. darle duro. ¿Y, y, y tienes, eh, ustedes tienen temas diferentes? O sea, temas. Sí, somos más? solistas. Somos solistas. Eh. <ríe> So. Andamos juntos eh, promoviendo este tema, pero ella tiene su, su propio proyecto. Viene ahora con un tema nuevo que se llama... No, no te enamores. Enamore. No ah, yeah. sí. Ve acá. A no, ese es el problema. No te enamores. ¿eh? Mira, me dio la entrada, Keila. Me, voy a, me la voy a dar. Eh, está soltera, Keila, comprometida. Ah, Tienes que ser sincera. Tienes sincera, soltera, casada, comprometida. Mm. Eh, ah, no, no ah, me está estoy soltera <risa> No estoy soltera, lo dejo ahí Si quieren hablar conmigo, hablamos de música Y, <risa> y tienen que hablar con Yari oh, primero <risa> ay, No, deja, no. Eh, que se la juegue De negocios, ok, hablamos <risa> de negocios, así perfecto. solamente ah, de de negocio. no Mira, quitó la sonrisa de que de negocio nada más De negocio <risa> No, pero espérate, mira Ah. Y, y, y tú Yarí digo los artistas nunca dicen que están no malas. no yo estoy casado eres ah, casado no. sí yo estoy casado no es casado eh, un muchacho eh. problema. la me lo dice, Flaco y tú no quieres decirlo él está <risa> casado está casado no no porque tú lo escondes tú dices no yo estoy casado casado para nosotros es un placer que que ustedes vengan a, a mostrar su música Ay, porque gracias. siempre es una oportunidad mire eh, en el camino es difícil, pero ustedes siempre van a hallar uno, malocorita, y dicen, no, ay, no me gusta. ¿No ¿Entiendes? Pero eso siempre, nunca bajen la cabeza. Ustedes tienen un feeling bonito y, y, y son artistas con, con buena calidad de música. Es lo que Ahí veo a Derry, que, eh, que trabaja el tema. Derry yes, fue quien produjo Deri. el tema. Sí, Derry es nuestro so, hermano de aquí de San Francisco, de la Javier eh. City. Y es un muchacho que le pone empeño a, lo, a los proyectos que hace. Claro, eh. Mira, eh, antes de finalizar, me gustaría saber, a la hora de ustedes escribir eh, la música, ¿en qué ustedes se enfocan, qué línea ustedes buscan, eh, qué ustedes piensan a la hora de, de escribir? Usualmente, eh, en el momento, llegamos al estudio, <risa> a, con Derry cuando está hablando, nos sentamos, Derry, ponte a tocar el piano. Claro, cuando y, bien, eso y, fluye, y eso le solo. sale, le sale solo y las redes sociales de ustedes, usan. Me pueden encontrar como Jariel Music, a J A R I E L y a ella la pueden encontrar como Kayla 4K en YouTube y Kayla Díaz en Spotify. Kayla Díaz. No cómo se pronuncia Kayla. Kayla, K A Y L A. Bueno, y, y, y estarán muchos días aquí en San Francisco o solo andan de paso. Eh, no, no, ahora no, estamos, estamos situados aquí, vamos a hacer un video esta noche. Eh, si no que no agarran. No, no, porque eso te, de, de... y este fin de semana estaremos en Santo Domingo, eh, filmando otro video eh, de un tema nuevo que tengo que se va, va a salir el mes que viene. Y estaremos también haciendo varios programas en Santo Domingo la semana que viene. Ok, ok. No, te eso corre, bueno. corre. Eso bueno. todos, antes de las 9, como es. Aquí hay un coronel que no, no está cogiendo eso. Tiene que cuidarse hoy. Para sí. no tener que irlo a buscar ya, los muchachos. No te la... Sí, le da un chance hoy a los comandantes. Mire, tengo dos artistas aquí, por favor, coronel Matos. Tengo dos artistas aquí, mírenlo bien. Que le vamos no, a dar un te chance hoy para que ellos hagan su trabajo, ya que son visitas aquí sí. en, en San Francisco. Tú sabes que, que yo no le voy a dar un chance. Porque <risa> le voy a poner un reto. Usa. Dale, dale. Ustedes dale. cantan en vivo, porque es el urbanos que, que nada más cantan oye, en oye, la ya, línea. Yo, oye, yo oye, quiero oye, ver yo si ellos sentiao. cantan de verdad. Claro, un chingo, Pero... un chingo a capela. Ay, <risa> ay, ay. Preparen los teléfonos. Eh. La misma, el, la misma música que ah, tiene el mundo. muchacho, ah, no, muchachos. La no, canta la de, canto a cantar la tuya, la de Olvídame. Olvídame. Ah, okay, okay Esta okay. canción la pueden encontrar en todas las plataformas. Se llama Olvídame. Y un poquito solamente. Es un chingo, eh. un chingo dale un chingo el coro, vamos el coro, el coro. Solo olvídame Otra noche más tú no me va a tener Para mí no vales ni un TBT Si no te ha Es para que veas Que ya te olvidé Y pues más que tú me no contestaré Sola con mis amigas yo la paso bien El papel es mala Que bien me queda hey. Hey. Hey. Pasana, ¡Ey, por estos muchachos! Tienen talento, flaco, Ey. en vivo, oye, eso no es que diga nada de eso. Eso es lo muchacho de sí, Simpática, En práctica. Claro, no, el muchacho está Simpática, ready. bonita, canta y tiene talento. Sí, y, comprometi Qué y comprometida. comprometida. Sí, comprometida. Eh. Y comprometida. Claro. Usted tiene que decirle a los tigres que eh, me están quemando la vuelta aquí. Ah, no, para amistad, <ríe> amistad, amistad, amistad, de amistad de negocio, usted no le, le llega por ahí. Vamos a grabar 10 canciones para que la tenga cerca. Eso mismo. Ya, un Dímelo. placer para nosotros. Y no, un, un placer. For key, for aquí. Muchas gracias por venir aquí al a, a programa Sosobroso. Que aquí que nosotros damos la patada de la suerte. Aquí que Después de aquí ustedes van. ¿Van que a saber Dios lo que, claro, lo, lo que es la fama. Exacto. Sí, gracias. Eh, muchas gracias. gracias. ahí, muchachos. Estamos activos. No, gracias a mi gente de Macorís que siempre me ha dado el apoyo. No es la primera vez. Espero que no sea la última tampoco y le traje a Keila esta vez y espero que le haya, que haya sido de su agrado gracias, gracias señores, ahí estuvieron Keila Folk y Yariel <risa> Elmuzi ¿eh? no, hasta inglés voy a aprender con ella, vámonos eh, señores, ya ustedes saben, ahí están los muchachos apoyando sus redes y, y, y las plataformas digitales, porque aquí la gente lo que quiere es cargarlo por YouTube, meterse por Spotify, tranquilo ahí, pague su dólar. Sí, claro. Sí, suscríbese, suscríbese, por favor. Likes and comments. Okay. <risa> entendiste, Flaco tú? Sí, claro. Scratch, scratch. <risa> Señores, y lleg llegamos al final del programa con estos muchachos que estamos activos, y Carlos. Pues bueno, nosotros vamos a visualizar el video que yo. Vamos a visualizar el producto, la realidad. Claro, claro, pónganlo ahí, póngalo ahí un pedacito de los ponla muchachos. Ahí, ahí. Para que vean. Oh, ponla, ponla, El primer video que yo